No te pierdas o pierdes? Pierdas No te pierdas el final de... I keep going front and legs No te pierdas el final del video que le estaré mostrando algo muy muy muy especial Pero todavía es un secreto ¿Qué es lo que quieren aquí? Sorry ¿Eso es malo? Eso fue lo mejor, sí. ¿Qué dijiste? Freaky? Esperando creaky, que, que Creepy games? baby, creaky, creepy. Creepy Con los chicos freaky en aquí. Ahí está la gente en la fila para ir a GameStop. Está la fila larguísima aquí para entrar a una tienda de videojuego. Hoy el Black Friday tiene a la gente loca. Bueno, aquí llegamos a nuestra primera parada. Hemos llegado a la primera destinación, estamos aquí en el salón de uñas y también estamos en una plaza eh, que tiene, tienen aquí un marshall, um, tienen un Petco, tienen un farmer's market y tienen una tienda de maquillaje. Y tienen una tienda de maquillaje, a mi pelo se ve horrible. Allá lejos No fuera No, porque caminando es bueno El caminar es bueno Aquí voy a escoger el color Vamos a ver qué color voy a escoger Hay demasiados colores Aquí tengo yo el cosa de ser más Ya salimos del salón de uñas. Me acabo de hacer las uñas, los pies. Mi primita se hizo sus uñas. Muéstrale aquí a la cámara, le quedaron súper lindas. Ahora mismo vamos camino para comer algo. Quizás comamos en mi lugar favorito. Wow crab. O quizás. No, quizás agarre un sasky. Todo depende de cómo me siento en mi Mira el que está manejando. Estamos aquí en Wildcraft. estoy súper, súper, súper, súper, súper feliz. Ya hemos llegado aquí al lugar de comer, está un poco oscuro. Aquí tenemos el appetizer, unos mozzarella sticks, que no? ¿Eh? Pero ya vamos a comer casi casi. Ya listos para comer con nuestro... ¿cómo se dice eso en español? Babero. Babero. Con nuestros baberos. Las cosetas para... La basura. Para um, romper los cangrejos y cosas así. Oye, yo tengo una emoción. Tengo una emoción. No le podría explicar cómo me siento. Si me conocen, saben que yo amo los mariscos, ¿verdad? Ya. Yeah. Amo los mariscos. So, estamos esperando nada más a que llegue la funda y a comer. Y a comer. <tose> Ya terminamos de comer, como pueden ver aquí, lo desbaratamos todo. Yo tenía un hambre, tú tenía hambre. Uy, super bien ahí. Lo más rico de este lugar tiene que ser el maíz. Es súper suave, como mantequilla. Es como morder mantequilla. Salir del wild crab, comida súper buena, no me puedo quejar. Estuvo súper delicioso todo. Nos comimos todo, todo, todo, todo ahí en el plato. <miren>, Miren el descuento de Black Friday que tienen aquí, chicos. Aquí sacando poco de bacalao. He llegado a la iglesia y hoy es servicio de damas entonces voy a estar grabando un pedacito, así pueden ver un poco de la adoración un poco del servicio so, nos vemos en unos minutos bueno, el video va a continuar pero